El propósito de esta grabación es poder indicar o orientar en la manera de cómo se debe configurar un sitio web en Dreamweaver, en tal sentido eh, ustedes están observando en este momento hemos creado eh, dentro del proceso dos sitios, uno inicialmente lo hicimos insertando una tabla y el otro lo hicimos trabajando con marcos. Esos dos sitios los dejé colocado en una carpeta llamada Mis Sitios Unicatólica. En cada uno de esos sitios, si observemos, por ejemplo, el sitio con tablas, tiene el conjunto de imágenes que, estamos, o que hemos utilizado, eh, y tiene el conjunto de páginas HTML que dentro del proceso se han creado. De la misma manera se ha hecho con el sitio con marcos el sitio con marcos tiene un conjunto de imágenes, tiene un script que es el script que previamente se, se utiliza, se requiere para poder insertar un, un SWF si sí, una película en flash y tiene el conjunto de páginas html que de la misma manera se han creado eso es como los dos sitios, vamos a mirar entonces a, vámonos a Dreamweaver, previamente yo ya lo tengo abierto, aquí está y eh, observen ustedes que al lado derecho me, me aparece el conjunto de, de drives dispuestos del equipo. Para poder configurar un sitio eh, eh, un sitio web en DreamWeaver, sencillamente voy a la parte superior del menú donde dice sitios. Y aquí le digo sitio nuevo. O le puedo decir administrar sitio. Cualquiera de los dos me sirve. Vamos a decir a nuevos, eh, nuevo sitio. Y me trae esta ventana. Observen. Lo mismo, de, lo mismo sería que si le doy voy a sitio y le digo administrar sitios, me trae la misma, perdón, no me trae la misma ventana, pero me da la posibilidad de crear el sitio. ¿sí? Entonces, aquí en este mismo. Si yo le doy nuevo sitio, pues ven ustedes que es la misma ventana que me surgió, que me apareció en el momento que leí eh, crear sitio. Para crear sitios sencillamente le doy el nombre. Vamos a empezar a, a crear un sitio. Digámosle por ejemplo, sitio. Eh, con tablas, entonces vamos a decir ¿sí? sitio con tablas. Así se va a llamar nuestro sitio. Ahora, ese, ese sitio en, en qué carpeta va a estar localizado. Pues ya previamente nosotros tenemos la carpeta, entonces ubiquémosla. Voy a, al equipo. Aquí está en el Drive. Eh. Mi sitio es Unicatólica y aquí está, sitios con tabla. ¿Sí? Le doy a abrir. Eh, se abre la carpeta donde vamos a, a organizar a empezar a organizar todos los elementos del sitio y le digo seleccionar y ya creo, observen ustedes sitio con tablas, ¿cómo se llama el sitio? se llama sitio con tablas ¿Sí? yo podría guardar, guardar aquí pero entonces vamos a hacer una configuración básica del sitio, eh, principalmente como ustedes observaron este sitio acá eh, se lo estoy mostrando, este sitio en este momento eh, está organizado, observen ustedes, eh, todos los elementos están organizados en el directorio raíz. ¿Qué significa eso? Significa de que eh, es necesario empezar a crear algunas carpetas, por ejemplo, crear una carpeta que, que pueda organizar todas las imágenes y dejar en el archivo raíz eh, solamente las páginas HTML. Entonces, en tal sentido, vamos a hacerlo así. Entonces, voy aquí a la configuración avanzada, en la parte de información local, y voy a crear, por ejemplo, una carpeta que se llama imágenes. ¿sí? Entonces, ya con eso, más que suficiente, automáticamente Dreamweaver me crea eh, la carpeta de imágenes. Y en la otra parte, esta parte la dejamos tal cual como aparece ahí. Y aquí es necesario que activemos eh, la distinción. Recuerden ustedes que todos estos sitios están basados en el lenguaje HTML. Por lo tanto, él marca diferencia entre lo que son mayúsculas y minúsculas. Entonces, por tal motivo, voy a decirle que marque diferencia en eso. Pero me dice previamente a eso, me dice, advertencia, la carpeta de imágenes no está dentro del sitio. ¿Qué me dice? He creado, estoy tratando de crear una carpeta, y supuestamente esa carpeta, supuestamente, ojo, pareciese que no estuviese ahí. Al no estar ahí, inmediatamente Dreamweaver, ¿qué hace? Me la crea. Ahora verificamos. Entonces, le digo aceptar y posteriormente doy clic en el push button para que se active esta diferencia más con suficiente, más que suficiente con esos elementos para poder configurar perdón para poder crear el sitio y que a su vez se configuren todos los eh, elementos que al interior del widget se puedan hacer en ese sitio entonces le digo a guardar y observen ustedes he creado un sitio llamado sitio con tablas ¿sí? que en el momento que yo le he listo aquí automáticamente por favor automáticamente el sitio me va a aparecer aquí, vamos a, vamos a observar ustedes entonces le digo listo y observen ustedes, aquí me aparece sitio, sitio con tablas y me aparecen todos los elementos, ojo, todos los elementos que aparecen del sitio, porque es tan importante crear un sitio de administración en Dreamweaver, que Dreamweaver se cargue administrando en mi sitio, por una sencilla razón Observen ustedes que yo quiero. Ojo, yo quiero. Eh, por ejemplo, voy a abrir. Voy a abrir el índice aquí, por ejemplo. Vamos a suponer que aquí abrimos el índice. Y observen ustedes, este índice está así, mire. ¿Sí? Si yo quisiera, mire que este índice tiene un tiene una foto de encabezado. En el momento en que yo busque esa foto del encabezado. Vamos a buscar dónde está la foto del encabezado. Busquémosla aquí. Por aquí debe aparecer. Aquí está. Banner. Mire. En el momento en que yo coja esta foto. Y la traslade a la carpeta de imágenes. A la carpeta que hemos creado. Esa foto. Si yo hago este cambio. En el administrador de archivos. Si yo lo hago por ejemplo. Aquí. Si yo cogiera esta imagen. ¿ves? Me explico. Vamos a hacerlo de una vez. Observen ustedes aquí, lo hago aquí y lo paso para acá, si, ¿Sí? ya pasé imágenes, eh, el banner lo pasé a la carpeta de imágenes ahora voy a Dreamweaver y observen ustedes que automáticamente el enlace se rompe y se rompe porque el cambio lo he hecho por fuera, si ¿Sí? ahora voy a, nuevamente al administrador de archivo, sa voy a imágenes, saco saco el banner ¿sí? de ahí, y lo vuelvo y lo coloco en el sitio donde él está. Voy a Dreamweaver y nuevamente el sitio se actualiza. ¿Sí? Ahora, para que ese link, cuando yo co coja la imagen de Barnet, al pasarla a la carpeta de imágenes, no se rompa, ¿Cómo lo debo hacer? Primero lo debo hacer dentro dentro de Dreamweaver. Y debo hacerlo en el sitio que ya configuré. Observen ustedes que yo cojo a Banner aquí y lo paso a imágenes. Lo suelto. Y él me dice que ese... Que esa imagen tiene unos vínculos con todas estas páginas web que si las deseo actualizar antes de pasar esa imagen a la carpeta de imágenes yo le digo sí hágame el informe y me las actualiza inmediatamente la actualiza y el link observen ustedes que no se rompe de esa manera esa es la gran ventaja de poder yo configurar un sitio al interior de Dreamweaver para que él cuando yo haga un cambio de estructura al interior del sitio las imágenes y los vínculos se actualicen automáticamente entonces esto me da tranquilidad de coger yo todas las imágenes en ese caso voy a señalarlas todas y poderlas las señalo y con clic sostenido las arrastro a la carpeta de imágenes suelto y él me dice que actualizar los vínculos de los archivos siguientes yo le digo que sí y él automáticamente me los actualiza completamente todos ¿sí? eso es una gran ventaja ¿por qué razón? porque eh, eh, Dreamweaver está administrando el sitio y él se encarga de actualizar cualquier cambio que yo lo haga eso mismo se, se debe hacer por favor se debe hacer con la carpeta vamos a mirar acá Observen no ustedes que aquí está imagen y en imágenes aquí yo doy clic y aquí están todos los todas las imágenes que se han creado del sitio Sí, ya ha pasado y no se ha roto, no se ha roto los vínculos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que hagan ustedes con el sitio de Marcos. Recuerden ustedes que aquí también hay que hacer un mismo proceso. Aquí hay que crear una carpeta llamada Imágenes y todas estas imágenes, todas estas imágenes, hay que pasarlas a la a la carpeta de imágenes. Entonces eh, les dejo de tarea esa parte, por favor, para que lo puedan hacer. Espero que con este pequeño y corto video ¿Sí? De cómo configurar un sitio en Dreamweaver, eh, se haya comprendido la manera de, de cómo actualizar cualquier cambio que se haga al interior del sitio. Nos vemos en una próxima.